llamada que tenemos vamos a ver buenos días Sí, buenos días buen día dama eh, sí gracias eh, según tengo entendido y hoy pero la secretaria general del ayuntamiento es Xiomara Cortés ¿Quién? Xiomara ¿Cortés? Xiomara Cortés. Xiomara Cortés no no no sabía no ah, sería bueno sí, que no que nos confirmaran eh, quién es el secretario o la secretaria general del ayuntamiento porque tendría que Xiomara si permanecía como protocolo. Ah, bueno, yo dije que era eso, que la habían puesto como a los primeros, no sé si la habrán quitado, pasen buen día. Ah, ok, gracias. gracias. Bien, pues en este momento vamos nosotros a hacer contacto con la doctora Andrea Manjarres, que tiene un tema... Muy interesante una entrevista donde estaremos conversando sobre los nuevos desafíos sociales y educativos para el nuevo gobierno. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un gusto de nuevo estar con ustedes. Bien estar y sí, como dijiste, este tema es muy importante. Creo que en estos momentos tenemos que estar haciendo muchas reflexiones respecto a qué que espera al nuevo gobierno. Solo un poquito aquí. momentito un doctora, doctora. Un poquito aquí buenos Irael, días, Irael. Eh, disculpe que se no, está distorsionando, ya un... De un momentito para el, el sonido, Nos den aquí acá. para el retorno nuestro, bien buenos días doctora, buenos días, si me estás bien? ahora a mejor, ahora sí, sí. Okay, Perfecto. entonces estaba diciendo que es muy importante hacer este tipo de reflexiones, con relación a cuáles son los desafíos, teniendo en cuenta la situación. situación sí. Desde luego somos un país que tiene muchísimas necesidades en términos de desarrollo, ¿verdad? Pero además estamos enmarcados específicamente en un momento de pandemia, en un momento de revolución digital, en un momento donde se nos ha obligado a hacer un salto, un salto eh, digamos gigante en términos del desarrollo, precisamente por todo lo que había, todo lo que está ocurriendo con la pandemia y aunque estamos hablando de que ya hay vacunas, de que probablemente al final ya, ¿verdad? De este año de octubre, pero es que ver que ocurre y como quiera esto ya ha transformado el mundo. Entonces, hay un desafío eh, en términos educativos. Eh, Piense que la mayoría de los paneles, por ejemplo, que he ha estado hablando, se hace un giro a más a la educación por competencia. Cuando hablamos de una educación por competencia, eh, incluso estamos pensando que va a haber una crisis, y bueno, ya está iniciando, esa crisis que tiene que ver con las universidades, con los procesos regulares que se están haciendo, eh, porque muchas veces tenemos certificaciones en competencias específicas por instituciones internacionales, a costos mucho más económicos, que Por ejemplo, lo que corresponde a una maestría, a una especialidad. Entonces, ¿cómo el mundo se ha ido transformando? ¿Cómo lo que nos importa no es tanto el título, sino específicamente qué puede hacer la persona? O sea, ¿qué realmente sabe hacer? ¿Y qué es lo que se necesita hacer en este momento? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son los oficios que más demanda la sociedad en este momento de transformación hacia lo digital en un momento donde no solamente la salud física, sino la salud mental está en riesgo. En estos días veíamos unos artículos muy interesantes, incluso generados por Infotech, respecto al análisis de qué es lo que, eh, digamos, están necesitando en la sociedad y vemos muchos asuntos como, por ejemplo, seguridad alimentaria, eh, todo lo que es de riesgo biológico, todo lo que tiene que ver con marketing todo lo que tiene que ver con educación digital entonces ese, eh, digamos esas metas que debería plantearse anteriormente el gobierno entrante digamos a mediano plazo y algunas incluso hasta largo plazo se convirtieron en metas a corto plazo ¿cómo transformamos a todo un país y cómo entendemos en términos de que es uno de los eh, desafíos más grandes que tenemos y sobre todo una sociedad que yo entiendo ha ido despertando, ¿no? Que ha ido despertando y se va dando cuenta que también a nivel internacional otros países eh, latinoamericanos están teniendo gobernantes que están mostrando un fuerte sentido de responsabilidad social, un fuerte sentido llamado hacia su pueblo, hacia su gente, y lo tomamos como referente, y decimos, bueno, pero yo también quiero que hagan esto en mi país, fíjense lo que están haciendo en tal país, fíjense qué programa hay, el mismo asunto, y a mí me parece maravilloso lo de la propuesta del Ministerio de la Familia, porque a mí, incluso particularmente, me parece que eh, la definición clásica que tenemos de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos creando ese núcleo? ¿Cómo estamos creando el sistema que es responsable de la formación de los ciudadanos? Porque básicamente es eso: la formación de las personas. Entonces, no lo estamos cuidando. Entonces, me parece maravilloso ese, esa postura y ojalá realmente se concrete de que podamos lograr un ministerio de la familia, pero desde luego con políticas que sean transversales y que logren una protección de esa familia. Y una familia que, ojo, en la República Dominicana tiene una característica muy importante y es es una familia migrante Recordemos los altos niveles de migración Entonces, ¿cómo protegemos nuestras familias cuando además son familias que están distantes, físicamente hablando, entonces ¿cómo protegemos la salud de los chiquitos que están en formación y que pronto sus padres están afuera? Y aquí creo que hay algo que el gobierno tiene que tener muy presente y es la importancia de la investigación prospectiva. Y es de realizar realmente investigación científica para pensar cuál debe ser la priorización en inversión del presupuesto no al ojo por ciento, porque acá eh, tenemos la costumbre de decir Ay, es que acá en República Dominicana el 80% de las personas tienen mala educación, el 70% de las familias están destruidas, pero ¿por qué al ojo por ciento no puede ser así. Necesitamos estudios reales, investigaciones que nos guíen a saber cuál debe ser la priorización del, de ese presupuesto y así cómo alcanzar esos desafíos que realmente nos implementemos creando un plan de desarrollo nacional, que a la vez sus planes de desarrollo locales, desde luego tienen que estar amarrados a esos planes de desarrollo nacional y cómo tiene que ser un proyecto de construcción de todos que no sea una cuestión de que el gabinete se encerró pensó en de esto sino realmente una construcción de país, y yo creo que debemos de partir de la pregunta de cuál es el país en que nos queremos convertir ¿Cuál es la transformación que queremos realizar? Yo creo que este momento de crisis es una oportunidad para repensarnos como país, pero ¿sí ¿a dónde vamos a correr? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Se sí. escucha, doctora? No escucho, sí. escucha, ok. okay. Eh, hablar de nuevos desafíos y las proyecciones que, que se esperan. De hecho, ya el nuevo ministro ha dicho que habrá cambios importantes en el sistema educativo. A esto hay que sumarle la realidad que vivimos y la eh, inseguridad en estos momentos de la apertura o no al año escolar. Eh, ¿Cuál es la prioridad del momento? Eh, ¿Podríamos como país o como gobernante o como ministro enfocarnos en, en estos nuevos desafíos o enfocarnos en la realidad que tenemos? Apertura del año escolar, realidad de la crisis de salud que se vive. ¿Cuál usted cree que debería de ser eh, lo principal en este momento? Yo creo que, ante todo, Carolina, la vida y la salud tienen que estar por encima. Si bien es cierto, que mm -hmm. sí, los niños tienen periodos críticos de aprendizaje, los niños, por ejemplo, 00 los 10, de los 0 a los 7 años tienen que aprender una serie de estudios. Y es cierto que es un problema que nosotros tengamos que ir a trabajar y eso nos toque que la educación virtual, entonces quién se va a afectar con los niños. No es lo mismo pensar con los niños que con los adolescentes o adultos que, bueno, podrán autorregularse y seguir sus procesos guiados eh, a través de la educación virtual. Pero es diferente con los niños. Pero yo creo que el es que hay que considerar la vida y las dudas. O sea, ya tenemos clientes lamentables de los países que han decidido capturar y se han arrepentido. Y países que tienen otras condiciones de desarrollo, también otras condiciones culturales que para nadie es un secreto, que nosotros somos una cultura del toque y nosotros de adultos no hemos logrado la conciencia de que yo te veo y tengo que aguantar mi cerebro de abrazarse, de darle el beso, el saludo, de despedida, pues mucho menos le vamos a pedir que todo es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Okay, aunque solamente vaya el día y 20 que digamos que lo hemos logrado día 10 niños, pero ¿cómo le vamos a hacer pues si éramos las mismas divisiones, ¿verdad? Entonces sabemos culturalmente cómo somos, y además en estas edades, especialmente cuando son niños, los niños si son menores de 8 años, sabemos que todavía estos procesos de construcción o de, de autoregulación, pues no ha llegado, digamos, a su proceso de madurez como para que los no que puedan entender. Entonces, yo creo que la prioridad realmente es la vida, y hasta que no entendamos eso contagio de este virus, eh, lamentablemente tendremos que buscar otras alternativas. Bien, gracias doctora eh, eh, Yallan, usted tenía una pregunta eh, Sí, eh, doctora con relación a lo que tiene que ver con el proceso enseñanza aprendizaje, yo he llevado aquí una línea un tanto radical con relación a esto eh, en el entendido de que en mi opinión la educación a distancia por lo menos la que fue diseñada hasta ahora, eh, no fue diseñada por lo menos en esta región eh, para niños, sino que fue para adultos que tienen un interés en el aprendizaje, eh, que tienen un interés y que tienen un, el conocimiento de un resultado y que por, por tanto ponen eh, esa, esa, si se quiere, esa voluntad de, del, del, del aprendizaje. ¿Pudiera funcionar en la República Dominicana en los momentos actuales ese modelo en niños? Pues mira, Joan, eh primero que todo yo entiendo que lo que se hizo hasta el momento como fue una cuestión de improvisación, no solamente con los niños, estamos hablando de todos los niveles, educación primaria, secundaria y desde luego universitaria, tercero y cuarto nivel, posgrado también. Eh, no fue eh, algo planificado, eh, me imagino incluso que la mayoría, digo me imagino porque además de que hubiese una investigación uno no puede decirlo, ¿verdad? Con, con plena seguridad, pero me imagino y como docente lo digo, ¿verdad? Como madre de familia también que pasé esa situación con mi hijo, con mi hijo es eh, la cuestión de que no se cumplieron en la mayoría de los casos los objetivos de aprendizaje y desarrollo que deberían de tener los estudiantes. ¿Pero por qué? Primero los maestros no estaban eh, capacitados para eso. En este punto ya la mayoría de instituciones educativas en todos los niveles se han dedicado a darle formación a sus maestros porque saben o sea, sabían que la probabilidad era que por lo menos cierto mínimo este otro semestre el segundo semestre del año nos va a tocar impartirlo de manera virtual, ¿verdad? Ahora eh, tenemos claridad que los procesos educativos a distancia depende de muchos factores pensemos cosas básicas además de la capacitación del docente de la actitud que tenga el docente también eh, lo que hemos hablado con relación al acceso a la tecnología entonces cuántos de nuestros niños eh, tienen acceso a las tablets a los computadores a los celulares inteligentes al internet eh, las familias que tienen varios hijos, entonces, ok, yo tengo una tablet, pero supongamos que tenga cuatro hijos, necesito una tablet para los cuatro. No solo tengo una tabla a cada muchacho. Entonces, ¿cómo hacemos? Si se supone que van a recibir clases en el mismo horario de manera simultánea, entonces sería un poco complejo, ¿no? No es lo mismo para clase media, baja, clase baja, a ya las clases que tienen, afortunadamente, mayor capacidad adquisitiva. Pero ahí viene el otro problema que tiene que ver tajantemente con los niños, y es un niño necesita proceso de acompañamiento. O sea, aunque el niño tenga la mejor tablet, computadora y conexión del mundo, y aunque el maestro esté allí con la mejor ¿verdad? Eh, disposición y la mejor capacitación, los niños pequeños, 10 años en adelante, hacia abajo, necesitan acompañamiento para los procesos de formación. Ahora, hay tareas que por ejemplo, qué pues, yo, hay varias eh, eh, aplicaciones que les pueden que les pueden dejar como tareas, por ejemplo los chiquitos que están aprendiendo los colores, que jueguen o las figuras geométricas, ah tienes que jugar media hora con tal aplicación. Que esta aplicación habla de las figuras geométricas, eh, de los colores, de las sumas, que dos más dos, que atrapan los números para la identificación, que atrapan las letras, las palabras. O sea, tenemos múltiples aplicaciones que nos ayudan. Esas pueden ser actividades que refuercen esa labor de educación y que en ciertos momentos pequeños podemos dejarlos, digamos, solos, entre comillas, hacerlo. Pero en el grueso del desarrollo, los niños pequeños necesitan acompañamiento. Y ahí es donde viene el problema, porque por un lado tenemos algunos padres en nuestro país de bajo nivel de educación que, por tanto, si yo no sé leer y escribir, ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? O si yo apenas aprendí a leer y escribir, escribir, pero no sé de geografía, no sé de historia, no sé de matemática no sé multiplicar, no sé de ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? Con un contenido un poquito ya más avanzado, ¿verdad? El segundo, en adelante. Entonces, eh, viene ese problema. Y, bueno, están los padres que sí que tienen esa formación básica, se apoyan en el internet, pero ¿qué hacemos? Tengo la cuestión de que estoy trabajando, estoy trabajando desde casa o estoy trabajando en el lugar, de 8 a 6, entonces la educación lo que va a tener que ser es más flexible, porque no nos pueden pedir que los chicos estén de 8 a 12, como si estuvieran en el colegio, porque no son y horario ¿En qué momento estudiarán los niños cuando nosotros tengamos tiempo? ¿No es la mejor opción? Sí. Pero yo entiendo que es la mejor opción para proteger la vida y la salud de los niños y de todos, porque recordemos que la... Gracias a Dios, la mayoría de los niños no se complican con el pedido, pero entonces llegan a casa y los adultos tenemos más probabilidad de tener complicaciones. Doctora, a propósito de eso, hay un factor que yo no sé si lo han tomado en cuenta los especialistas en la, en, en la materia, y es que especialmente los niños tienen una relación afectiva con el maestro, porque en los primeros días donde hay socialización que el maestro lo abraza, que lo acaricia, que lo mima, y hay esa relación directa, afectiva, eh, por ese contacto que hay con el maestro, virtual eso no es posible, de hecho... Eh, si es por manera parcial, pero lo que pasa es que en los maestros no estaban capacitados, ¿Cómo? pero si es posible, si es posible, no igual, ¿verdad? nunca el contacto humano se va a reemplazar por nada, pero por lo menos de manera parcial es posible. Mira algo, se si ha investigado que por ejemplo comprobaban investigaciones de neurociencia que cuando estamos en una videollamada y nos estamos viendo así y yo te estoy diciendo por ejemplo ¿verdad? que tú eres un niño yo te estoy diciendo mi amor te quiero mucho, la que está contenta de que estés aquí y el niño está viendo la profesora, se libera oxitocina. Las mismas sustancias que se liberan cuando están en presencia. La cuestión es que el maestro tiene que estar preparado para crear esos procesos de empatía y motivación. Eso es formación. Y no solamente pasa con los niños, también pasa con los alumnos. Y ahí tienes mucha razón en algo, ¿verdad? Hay maneras de lograrlo, pero yo me he dado cuenta de una cosa. Los programas de formación que se le están dando a los maestros, incluyendo a nosotros los maestros universitarios, se están centrando en cómo manejar la plataforma, cómo usar Skype, Meet, Zoom, Moodle, Classroom, pero se están olvidando de esa parte que tú mencionas, y esa es otra parte distinta que tiene que ver precisamente de cómo crear esa conexión y esa empatía. Y te voy a dar el ejemplo más sencillo de que eso funciona. Vemos un programa como el de Discovery Seeds, por ejemplo, muchos programas de ciencia Cien, tal, Cien, y los niños crean conexión con ellos los niños y, y en los programas si tú te das cuenta dicen a ver niños qué es esto y los niños lo y los niños hablan de ese personaje y le tienen cariño y quieren un juguete y crean un vínculo pero es para eso hay unas estrategias estrategias en las cuales bueno. no están formando al docente bueno. lo están formando en tecnología pero no en estrategias de pedagogía de, de esa conexión de motivación de manera virtual. En eso tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias, gracias doctora, doctora por la intervención siempre muy instructiva. Y qué bueno que usted estaba conectado. Parecía que estábamos conectados los dos hoy con el tema mío de la del Ministerio de Familia y la integración de otras instituciones en uno solo. Que son de gracias. los retos que tiene el gobierno en esta nueva etapa. Pues Mira, lo importante es eh, la cuestión de la investigación, o sea, se el gobierno. Fundamental, en fundamental. Y, y expertos orienten al gobierno, no al ojo por ciento sí. ni por intereses políticos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que llevar. Yo creo que este nuevo gobierno tiene muchos ingredientes, muchas personas que se basan en estudios previos para hacer las, la planificación correcta. Gracias, doctora. Hasta el próximo jueves. Como bien. bien